¿Cómo estáis? Yo soy Arte Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué estás haciendo con Natalia en la cama? Y es que como os prometimos Hoy vamos a ser que 24 horas que nos levantamos con un punchazo de pétalos Natalia, esto ha sido una noche romántica Tú estás más emocionada que sí, yo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se siente al despertarte Con este chico tan guapo? Muy bien Hola, hola. demasiado bien diría yo ¿no? ¿Qué es lo que se siente Siendo mi novia, Natalia? Pues mucha felicidad Y mucha adrenalina El caso es que hoy vamos a ser 24 horas Siendo novios, de hecho Martina no sabe que hemos dormido Juntos, así que vamos a ver cómo reacciona Martina Y obviamente pues vamos a hacer cosas de ¿Novios, novios, ¿no? Sí ¿Y cómo se llaman los novios? Porque por los nombres ¿cómo eh, se llaman, eh? Pues no sé cómo se llaman los novios eh, ¿Tú cómo me quieres llamar? Bebesito Bebesito, vaya vaya nombre más raro Vale, pues yo soy Bebesito Y tú vas a ser mi princesa ¿Vale? A ver, es un poco incómodo Pero bueno, no pasa absolutamente nada Así que vamos a llamar a Martina A ver cómo reacciona ¡Martina! Está Hola no, Martina, pasa, pasa pasa, tenemos que explicar un par de cosas. Sí, no, no, no. Ven ven ven, pasa pasa pasa. Estoy bien aquí. No, ven. Pasa que pasa pasa. Te... Qué haces sin camiseta. Pues tú pasa pasa un segundo yo tú. Quiero pasar. Tú pasa que no pasa nada, que tenemos pantalones. Oh, vale. Vente, vente, vente El caso es que Martina, hoy yo y Natalia que somos novios, así que. Eh, a ver, posiblemente en una parte del vídeo pueda pasar algún que otro beso Pero pero la cuestión es que a mí no me incumbe Así que bueno, yo haced lo que queráis Pero cuidadito <risa> Martina está loca, pero que loca, loca, loca, loca o sea, Así flipando, que eh. mira, nos vamos a ir levantando Poco a poco. tú no hace falta yo que te no. levantes No hace vale. falta que te levantes la pues como sorpresa. Vais a flipar Sorpresa, que le tengo a Natalia Quédate aquí, ¿vale? Sí, ¡Mua, adiós, chao mua, mua! Sí, o, sea, o sea, es como que, obviamente eh, Yo no soy novio de Natalia, pero estamos haciendo un reto Pero es como, es un reto reto como muy natural Es como que ya tengo mucha confianza con Natalia Así que le vamos a preparar una cosa súper mega Ultra chula pues para mí Arta es un novio estupendo Me trata súper bien Y es muy cariñoso Y qué pena que sea de mentira esto Porque ojalá fuera de verdad Porque yo le quiero a él de verdad Pero bueno, nos ha tocado hacer este reto Ni es lo que hay A ver si sobrevive la cosita Y yo creo que poco a poco Se irá enamorando de mí ¡Vuestro chef de Confianza, Máximo Squad Y obviamente un maldito chef eh, Bueno, eh, es el chef, básicamente De las galletas super, mega, ultra guapas que tenéis. Arte? ¿Y dónde tienen las galletas? Pues sí, las tenía un poquito en el culito Y diréis, Arte, ¿qué es esto? ¡Son Oreos! ¡De U. Y sí, esto en España no existe y esto me lo han enviado exclusivamente a mí desde Japón. Son galletas totalmente exclusivas que no las ha probado prácticamente nadie en España. Así que vamos a cocinar nuestro primer super mega ultra plato con estas super mega ultra galletas. Oh sí, nena, tengo la novia más guapa del mundo ¿Qué? y soy el novio más perfecto del mundo. Pues no sé, yo espero que esto salga bien. Tía, tía, ¿qué pasa? Qué fuerte, ¿sabes? En la cama juntos Ya, bueno, pero es el reto que nos ha puesto Ya, qué fuerte, ¿eh? ¿Fuerte por qué? ¿No te esperabas que iba a hacer eso porque. A ver, sí, pero eh, <coughs> sin camiseta <coughs> Bueno, ya Por una parte es guay Porque así estoy tiempo con él Y lo veo como es Pero a la vez me da pena Porque es como, tío, A jura. ver, tío, pues, tienes que aprovechar la oportunidad De ser novio Los novios, ¿qué hacen? Se dan besos, se, dan besos, se abrazan besitos, Se abrazan, duermen juntitos si Están de la mano Hombre, qué? si no te quiere dar un beso Es que no está cumpliendo el reto entonces, Además yo también tengo mucha, pero mucha curiosidad por cómo son las galletas de oreo de uva y melocotón, así que hola, ¡oh, qué guapo mira su maldita panda. Ahora en vez de mi preciosa le voy a llamar panda, mi patita A ver cómo reacciona. Voy a abrirlo porque creo que esto va a ser muy raro. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, Mira, hola, hola, soy gay. no me lo podía dar, ver Hola, oh, oh, hola, oh, oh, hola, oh, huele súper mega ultra raro Vale, vamos a, vamos a decorar un poco el plato En plan rollo para que ella se sienta también súper mega ultra especial Y mira que las galletas también hay justamente como letras japonesas Súper mega ultra extrañas Que obviamente yo no entiendo, máximos bandas, Hay japonés Uno, dos para afuera Y obviamente, nuestro plato súper mega sexy no se va a hacer así ¿Tú crees? No sé yo, eh Si no, no cumpliría el reto Bueno, pues hay que hablar con él porque Tú sabes que a mí me gusta muchísimo Y, y yo no quiero irle detrás Y yo, el, yo yo solo quiero que él sea feliz y yo sé que le puedo aportar cosas buenísimas ¿Pero esto Naila lo sabe que esta vez así? No, no lo sabe, solo lo sé yo y bueno, ahora tú Imaginemos que este vídeo va a ir directamente para Natalia Hola Natalia, Te estoy preparando un plato totalmente culinario, super mega ultra exclusivo Que ha venido directamente desde Japón Exclusivamente por y para ti mi bebé. Así que vamos a poner justamente todas estas galletas por aquí. Esta aquí y vamos a poner Royal Plan. Una aquí, perfecto. Y estas dos galletas las vamos a dejar aquí porque si no, esto no queda estético Y pues a las chicas les gustan un montón las cosas estéticas. Así que vamos a llevársela a la habitación a ver cómo reacciona. A que yo soy la primera persona en el mundo que le ha traído un desayuno a la A ver, Natalia, a ver. ¿Quién es? Hola. Eh, princesita Hola, bebesito Bueno, a partir de ahora te voy a llamar mi pandita, ¿vale? ¿Cómo? Mi pandita ¿Cómo que mi pandita? Sí, porque en plan, tu barriguita, como vas de blanco y, y el pelo lo tienes negro, pues eres mi pandita Ah, ah, ah Sí, está ah, muy chulo Hola, Martina, ¿qué te ríes? ¿Eh, Martina? A ver, ya, es que Martina Esa es la cosa más cutre que he visto en mi vida, pero A ver, seremos la pareja más, obviamente, cutre de absolutamente todo el mundo, pero porque Martina, ¿tú alguna vez me has visto con novia? No No, o sea, Martina no me ha visto ninguna vez con novia, bueno, no te Novia. Eh, bueno, Martina ma, Martina es Martina Martina es Martina Y eh, bueno, ha visto, ha visto cosas Pero no muchas cosas eh, Ha visto cosas, pero no muchas cosas eh, Martina, va eh, Martina por Martina, Martina. va, tira El caso es que mi pandita eh, Bueno, ¿Qué? te tengo una sorpresita Y rato? es que He traído unas Oreo totalmente exclusivas Que no las tiene nadie en España Solamente para ti, Demelo, melocotón y uva ¡Deme! Favor, sí, a a mirar para que veáis Que son 100% de Japón Mirar, wow, wow sí. que he, re he, he recorrido Miles y miles y miles Y ven, miles, mira, miles, y, miles y miles Y miles y miles y miles enviado? ¿Qué <risa> ¿qué dices? No, he recorrido mi caballo blanco miles de kilómetros para ay, conseguir ahí en Lo he hecho por ti, Natalia Por mí He recorrido el mundo entero para conseguirte Por por galletas En la frente, en la frente No. Uh, bueno, probamos las vale, que hay no Vale, pero aquí no. ¿Por qué? Porque quiero ir a la, a la sala del espejo. ¿Cómo que a la sala del espejo? A la sala del espejo. ¿Y dónde está la sala del, del, del este? Aquí ven. ¡Ah! ¡Mira qué cookie! Uh, ¡Qué oye. guapo! Eh, ¿Qué te gusta? Ah, bueno, yo os dejo aquí solito. ¡No, Martina, ven! ¡Claramente! Que pava. Bueno, vamos a tratar de esto que si no, sí. no, no, no me puedo ver. Eh, hostia, sí. que guay se nos viene el espejo, ¿no? Sí. A ver, eh, un poquito raro, pero bueno, mira, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos a probar eh, estas galletas. Sí. Oye, mira, hay una toalla. Luego te tienes que duchar, ¿eh? ¿Qué? ¿No te vas a duchar? Es, a ver, eh, ah. De debería. Ah, pues, pues ya está. Pero nos pues, tenemos que echar. Uh -huh. ¿Qué? Juntito. Eh, bueno, Max, pues, vamos a proceder con la aprobación de las galletas más exclusivas de Japón. Y después ya veremos si nos vamos vale. a duchar o no nos vamos a duchar. Nos vamos a duchar. Eh, Mac. ¿Qué ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te ves súper cookie en el espejo. A ver, tú también estás muy guapo en el espejo. ¿eh? más? A ver, ya sé que yo más porque soy más guapo que tú, ¿sabes? Ah, ah, bueno, bueno, que sea bueno, mi novia. Creído? A ver, que sea mi novia no, no, no, ¿qué decir? No. Que aquí, obviamente, pues yo soy muy guapo, Natalia Sí, sí Yo, yo soy más. muy guapo, yo, yo soy mal. muy guapo, yo, yo, más. Más. Yo, yo, más. Más. Yo, yo más Yo más, yo, yo más, más. Yo, yo más, yo más <risa> ¿Cómo sabía que iba a pasar eso? Natalia ¿Qué? Calma, ¿eh? Madre calma, ¿eh? Bol, calma, ¿eh? Bol, calma, ¿eh? Esta galleta es justamente de uva ¿De que, uva? ¿Eh? Eh... Ah. ¡Ah, no! ¡Que es de huella de melocotona! A ver... Muy no, está buena ¿Está buena? No, está muy buena ¿O muy mala? No, no, está muy buena ¿Está muy buena? Vale, yo... Pues yo voy a coger otra mm. galleta si te parece No, vamos a comer esta Ah, Los novios lo comparten todo mm. Mm, No, está buena no me a ver... no tan buena como... como yo como bueno, no te eh... muy buena las galletas eh que sepas que esto lo he conseguido con toda la fuerza del mundo Y te ha sido derrotando enemigos miles de enemigos con mi caballo he rescatado a miles de personas batiendo un montón de ejércitos ¡Con mi caballo blanco llamado Monsés. Todos sabemos que lo has pedido. A ver, a ver, a ver, si nos ponemos así, pues mira, me caigo por aquí y, y me quedo aquí eh, todo el día Medio de peor, ¿sabes? Pero ¿te estás quejando de tu novio? No. Que sepas que no vamos a tener la primera discusión, eh, Natalia. No, no, no. No vamos a tener la, la primera tener discusión, eh. No, eh. No, chilles, no, eh. No, no. Gusta, no, eh. A mí no me gusta, a eh. Me a mí no me. A mí tampoco a mí me, me chilles, chiles, eh. Tú tienes que no. admitir que yo tengo la razón. No, no tiene la razón. Yo tengo tengo la razón, la yo tengo la razón Que no la tienes Si sí, la tengo No, aquí, mira, ven, mira. Aquí. Mira, ya que eres mi novia, Natalia, te voy a perdonar, ¿vale? Te voy a perdonar. Vale. Tranquilamente, sí, te voy a perdonar. Pero déjame ya ponerme una camiseta porque me estoy dando de frío por aquí por la zona. Y tú lo único que quieres es conseguir mi beso, ¿vale? Sí, sí, sí, sí, sí. sí no, qué sí, va? Sí, sí. Ven aquí. Ven aquí, hombre, ven aquí, hombre. Ven aquí. Bueno, eh. ¿Qué? Vale, Me acabo de morder el pecho no, no sé si esto lo hacen las novias Pero bueno, actualmente mi novia me, me muerde el ha sido un poco extraño, por lo cual mira, yo voy a ir a ir a ir a la ducha, ¿vale? Chao tranquilamente vale y ya está, ¿vale? Eh, Natalia, eh, sí, tengo que irme a la ducha. Que soy tutua. Ah, eh, bueno, pues queda. Quédate aquí que yo tengo que irme. Chao, adiós, hasta luego. Adiós. Correr porque es que nada le me va a obligar a echarme con ella. Correr, corre correr, correr. Corre. Eh, eh, eh, eh, bueno, yo lo haces solos. ¿Qué haces sin los... eh, eh, eh, eh, no, no, no, camiseta? Eh, eh, eh, eh, son unos temas muy largos. Eh, eh, ¿Qué temas? Qué? Eh, son temas ¿Estás muy. Así? Sí, bueno, en el caso son temas un poco largos. De... Bueno, aquí me he tenido que ir corriendo de. De una situación un poco Rara, ¿qué situación? Se, se está liando parda Nada. ¿Qué está pasando, Arta? Mm, no sé dónde están mis camisetas eh, De hecho, voy a ponerme una toalla Con tu permi permiso, porque me tengo que... Te veo muy nervioso, ¿qué ha pasado? No, estoy nervioso, estoy simplemente eh, Confundido con eh, Con la vida, sí eh, Te iba a preguntar si eh, eh, ¿De dónde vienes? Es que vengo de... Bueno, le voy a decir la verdad, he estado con Natalia ya sí, Si la camiseta y después me metí en un cuarto Súper raro con unas eh, galletas Y pues me ha mordido el pecho Ya está, no te lo voy a preguntar más veces ¿Quieres estar con Natalia? Yo no he dicho eso ¿Por qué acabas de venir sin camiseta? ¿Qué ha pasado ahí dentro? Que nah, no pasa nada, que he estado grabando he estado grabado, Que no pasa nada, pero me, refi me refiero ¿Quieres estar con Natalia, sí o no? Dime la verdad Es que si no estoy haciendo el tonto aquí Te voy a decir una cosa, es que me me... Eh, du ducha, sí, eh, tú o, o, o yo No, no, no, tú, tú, tú, o sea, encima, vienes a estar con Natalia y me estás diciendo que vayamos a la ducha No, no, no, no, yo, no yo no te estoy diciendo que vayamos ah, a la ducha Ah, vale, te, vale, te, te vale, te, te, vale. Estaba, te estaba preguntando si tú, tú ibas ducha o yo podía ¿Qué, que, que ya me voy, que respira, respira Respira, Mismo super mega ultra tranquilo, aquí no va a pasar absolutamente nada. He cerrado la puerta, Natalia no va a entrar, estoy totalmente a salvo, así que voy a, eh, a ponerme un, un bañador. Me voy a duchar. Alta. ¿Dónde está? Qué raro. No, a ver si está. ¡Arta! luego está aquí. Qué raro. A ver, vamos a ver si es. Eh, se están escuchando chillidos y creo que se está volviendo un poquito loco. Creo que, como buena novia, tendría que preocuparme por él y entrar para ver cómo está. Pero antes de eso, quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal porque se está liando una parda, parda, parda, parda. O sea, de verdad que es que estoy flipando con la que se está liando. Reventar el botón de suscripciones para estar suscritos al mejor canal. absolutamente todos los días a las 8:40 Nos voy a la vida bro si te suscribes tienes un montonazo de ventajas los días a las 8:40 todos los días de chupán nos suena la hora de morir para llegar a los primeros porque si ya a los primeros la de su pedazo de... como te en los comentarios voy a dar un pedazo de corazón Corazón, corazón, corazón. Así que aquí voy a dar la alarma porque siempre, siempre, siempre se está liando. Yo creo que esto de que me hagas una novia 24 horas le está aturdiendo un poquito. Yo me voy a abrir la puerta, yo no sé cómo va a reaccionar. A lo mejor se asusta, a lo mejor me echa, a lo mejor me tira la toalla, no tengo ni idea. Aunque si veo que chilla mucho, no sé si entrar o no, la verdad, porque... A ver, tres, dos, uno. Arta, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te pones? ¿Qué pasa? Si te he visto alguien sin camiseta. Vale, vale, eh, me voy, Es que me voy a duchar, Natalia. Me vale. tengo que duchar y.. ¿Qué y, pasa? Y, y, y pues que obviamente no si voy a tu duchar. Tu novia, pues no pasa, claro que sí. ¡No! ¿vale? no, no pues, estamos locos de la cabeza, Natalia, que no, pero que es sí, un reto. Sí, da igual. Es un reto. Da igual, déjate llevarlo no, el reto. No. Sí. No. Sí. No, no, sí. Natalia, no, sí. Natalia, no. No me voy a meter yo en la maldita ducha para que me pongas jabón. Mejor, masajito, te perdona la cabeza como no, te gusta. Okay. Mira, mira, escúchame, Y escucha. así, así como te gusta. A ver, sabes convencerme, pero no. Te, te, mira, te, te, te, te digo una cosa. Vale, digo una cosa. Yo, como buen, novio, como buen novio, ¿cómo? ¿Tengo que ducharme? Sí. Pues vas a ser la primera persona en la vida de este collar que llevo con él dos años. Que toda la Maximum Squad sabe qué es lo que representa. Para mí, vas a ser la primera Persona en la vida Del dice? mundo mundial En ponerse esto ¿Qué? Ahora mismo te estoy mostrando O sea, esto es bastante, pero bastante exclusivo Vale vale Así que Natalia ¿Qué? ¿Me vas a poner tú? ¿Y? ¡Hala! Y me queda bien, eh? me queda mejor que a ti ¡Eh! ¿Me te me queda, queda bien, bien, eh Te queda bastante, pero bastante Bien, ¿eh? Ay, sí. Te queda súper bien el collar de perlas. Está súper chulo. ¿Me ¿eh? a A ver, no te lo vas a quedar, pero claro, yo te lo voy a hacer durante unos cuantos minutos mientras que ver? me ducho para, ¿Para que, que lo tengas tú y que te sientas un poquito sí. más de mi pandita. ¡Ay, Ay mi bebé! ¡Ah, qué cursi cool es esto! No me gusta absolutamente nada, pero. ¡Ah, pues de no. haber puesto el Pero bueno, Natalia. Natalia, no pasa nada, ¿vale? Vale. Te voy a invitar a irte para que okay. yo lo no luche, ¿vale? ¿Seguro? Sí, se, se, se, seguro, seguro. Se, ¿vale Natalia? Seguro. Sí, sí, sí, estoy 100% seguro, ¿vale? Seguro. Adiós. Me voy. Adiós, princesita. Me voy. Adiós, aparta tu culito de ahí, aparta tu culito de ahí. <risa> Adiós. Chao. Adiós, voy a confiar en ti y no voy sí. a cerrar la puerta, eh Vale, voy a esperar a que Arta se esté duchando Y lleve un ratito así relajado Y le voy a abrir la puerta con mucho cuidado Sin que se entere y le voy a ayudar a ducharse A ver qué le parece Abre la puerta muy poquito a poco en silencio Vale, bueno, Natalia, ¿qué, ¿Qué haces? <risa> Natalia, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Natalia, ¿qué puedo? Natalia, ¿qué haces aquí? ¿Pues me te a luchar. ¿Pero qué? No, no necesito que me ayude a alguien a ducharme Sí, Natalia, no necesito a nadie. No necesito a mágicamente a nadie. Sí, pero que te has metido con un papá. Estás loca, loca, loca. Le hago un mensajito en la cabeza. ¿Sabes ¿sí? qué? Natalia, Natalia, esto está quizás siendo el vídeo más raro de mi maldito canal A ver, aquí? Este maldito vídeo más raro de todo mi amorito Pues porque es raro y, y obviamente, quad cuando os estáis lavando el pelo Apagar el agua, porque básicamente hay que ahorrar agua Pero bueno, Natalia, vamos a darle, dale Dale el agua. agua Dale al agua Dale al agua Natalia, Natalia, dale al agua, por favor Natalia, pues yo qué sé. Ha sido guapo ¡Ah! Natalia por favor, está muy fría, está muy fría Natalia, está muy fría, está muy fría. Está muy fría. No me hagas ningún maldito peinado Natalia, para allá, una maldita no, vez Me quiero maldita de desentender de toda esta situación Y de las cosas que estás haciendo mamita. ¿Gustaba o ¿Duchado? no? ¿Duchado o ¿Duchado. ¿Duchado? ¿Duchado? no? ¿No duchado. te vas a quejar, eh? ¿Que me empapas entero. No, no, si yo no me quejo de absolutamente nada, yo lo único que te digo es que bueno, a tú también, ¿no? Un poquito porque yo la zona. En plan, vale, me parece correctísimo, en plan. Está de la cabeza, ¿eh? plan. Creo que se ha tomado demasiado en serio lo de 24 horas siendo novios, en plan. Estaba tomado en serio. ¿eh? Muy, muy... Va a caer el sol y obviamente pues vamos a tener que irnos a dormir y sí. se nos acabará el cupo de 24 horas siendo novios, así que eh, pues tú dirás cómo lo quieres aprovechar, cómo lo quieres desaprovechar, qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que no te gustaría hacer y hasta ahora, Natalia, vale, pero bueno, yo me voy y creo que me voy a ir a la maldita piscina y me voy a tirar, la verdad es que esto no me está gustando absolutamente nada. Dios, qué frío. Pero soy malditamente ruso. Me da absolutamente todo igual. Soy maldita mente inmortal a cualquier maldita circunstancia de la vida. ¿Qué, haces? ¿Qué te pasa, alta? madre mía? A ver, ¿de, ¿De, ¿De dónde la... vienes? De la ducha. Y, y no me he duchado solo. ¿Y ¿Con quién te has duchado? Me he duchado con Natalia. ¿Qué? Me acabo de echar con Natalia Efectivamente, me acabo de echar con Natalia ¿No sí, tienes frío? con Natalia? Pues porque he estado duchándome y de repente ella ha aparecido en la ducha ¿Y tú querías ducharte con ella? No, yo le no he dicho que no lo, ¿No tienes frío? Pues tengo frío, pero Martina, tú sabes, lo hermano sí. ruso nunca tienen frío oh, Eso no es lo que nos dijo papá un día sí, Yo nací a menos 25, tío ¿Qué? ¡Ay, va, que está mirando a Natalia! Sí, oh. perdón! ¡Voy! ¡Se de perseguirlo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Está Adiós chicos, ¿Tanía? ¿Tanía? No. <risa> Natalia, Natalia, <risa> hostia, ¡Oh, ¡Oh, hostia. Bueno, Natalia, ¿por qué me has ido a la piscina? Yo solamente ¿Por tengo que hablar con una buena ella. novia. Comparte momentos con su novia. Bueno, Natalia, eres bastante buena novia. O sea, de sí. momento estás pasando la prueba. Un aplauso para Natalia. Han pasado varias horas desde que nos duchamos. Han pasado ya varios momentos. O sea, hemos cenado, no hemos cenado juntos porque ellas ha tenido que ir a, a baile. Bueno, no hemos podido seguir el vídeo. El caso es que ya es totalmente por la noche, así que nada, Natalia, ¿qué te ha parecido absolutamente todo este reto? Muy guay. La verdad me lo paso muy bien. Te lo ha pasado muy pero yo eh, muy bien. Podría ser así siempre. ¡Bien! No, porque se acaba, se acaba, se acaba, Natalia Tus 24 horas no. se han acabado ya Así no. que tú para aquel lado de la cama, yo Ay. para este lado de la cama Así que nada, Maximus Cuadro, espero que os haya encantado este video Dale un pedazo de like, suscribiros al maldito canal Yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo De poner Julia Que qué hace haciendo en 24 horas siendo mi novia cuando ella tiene novio Y que se llama Ángel Y que todo esto era real Máximo spot, este es el último vídeo Que vais a ver con Natal